señor de Jesús Muña. ¿Cómo, ¿Cómo el nombre suyo? De del Valle. ¿Cómo el nombre suyo? nombre mío Juan Almonte Brito. ¿Qué le pasó? Eh, eh, los ladrones en estos días me atracan. ya van dos veces que me atracan en el motor y hay, hasta ayer me roban cuatro quintales y medio de varilla del patio de mi casa, donde ese patio está acercado al rojo. Entonces, se lo llevan por detrás. Yo le dije al vecino que chequee la cámara a ver si él lo ve en la se cámara. Él aquí la cotización. 17 mil y pico de pesos. Cuatro que tal y medio de varilla se llevan. Lo tienen sus sobra. Sí, me tienen sus obras. La policía tiene que actuar con esos ladrones que para mí. Entonces, he eh, ellos, ellos van. Eh, parece que cuando uno no está ya en la casa, que ellos van, porque no fue de noche a jugar de día que se robaron el, el, el, el, por la parte de atrás. ¿Usted se cree que se, que se saca de la misma persona que la otra cosa? Son ladrones. No sé si es la misma persona, pero son ladrones. Eh, Los lo que andan atracando son ladrones y eso también. Pero, oye, a esos ladrones hay que darle para abajo. Eh. Oye, Juan Almonte Brito, presidente de la Junta de Vecinos, con señor Moya, de Vita del Valle, aquí de San Francisco de Macorís